en alternativa gara, que dañera alternativa bacarra gara. Eta horretarako gogoa ilustioa eta indarra benetan badugu, bai Porque es verdad, y lo hemos dicho muchas veces, además, que tenemos en este momento... ...la misma ilusión, las mismas ganas y la misma fuerza que teníamos en 2015... ...recordáis aquellos días mágicos pero ahora, además, acompañado de experiencia. Por eso por eso somos la única alternativa, por eso salimos a por todas, por eso salimos a ganar. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso, de verdad, y no podéis ni imaginar lo agradecido que estoy de encabezar este proyecto, este proyecto para la Alcaldía de EH Bildu en Iruña. Hace algunas semanas, no muchas, tampoco unas pocas semanas, en un periódico, vamos a dejarlo ahí, se decía, se decía que los partidos habían colocado a políticos de relumbrón en las cabezas de lista a Iruña. Lo habréis leído seguramente. Y yo pude constatar dos cosas. Una, efectivamente, habían puesto políticos, políticas muy importantes para las listas de Pamplona y la segunda cosa que constaté es que a mí no me citaban. Digo, bueno, pues, oye, vale, pues no soy un político de altos vuelos, a lo mejor será, será eso. Pero una cosa os voy a decir, ¿eh? no os podéis hacer ni idea de lo orgulloso que estoy de eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy de paso hacia el Congreso o el Senado de Madrid. No estoy de parada técnica de regreso de Estrasburgo y no estoy en una escala entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra. Mi compromiso es con Iruña y yo me quedo en Pamplona.